Un joven identificado como Elvis Francisco Victoria de la Cruz denunció que fue víctima de estafa por parte de una página de venta de celulares y accesorios. Me estafaron vía WhatsApp por un señor que se hacía pasar, el señor de una tienda. ¿Cómo y pasó el, todo? Bueno, el, yo lo encontré vía Facebook Ventas, 3B, Vía Messenger. Y el de Messenger me dijo que me contactara con un número el cual él me dio y luego de eso yo me puse en contacto con él, él me pidió mi cédula, me pidió que le depositar el dinero adelante, que podía depositarle una parte y luego otra, yo hice eso, le deposité 16 mil luego de él me estaba poniendo difícil las cosas para la factura del envío y después de ahí eh, yo llamé a Carita que era donde llevaba el dinero el envío no estaba ahí, después llamé a la tienda y me estaban diciendo que estaban estafando a nombre de Nazanael, que es la persona. Me dijeron que pasara aquí a la policía a poner mi denuncia y. ¿Cuál artículo era que iba a pedir? Yo iba a comprar un iPhone X. ¿Valorado en cuánto? En 19.50. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.